Es que una banda ande en la vega. Hay que acabar con esa gente. Atracando bueno, y pico. ¿eh? ¿Eh? Una banda de asaltantes sigue azotando la vega. Miren el video. ¿Eh? Ahí están los desaparecidos. Y dando golpes. Okay. Bueno, hemos visto en dos ocasiones ya. Dando golpes, señores. Dando golpes. A través de las redes sociales se han reportado que la misma banda que robó en la farmacia San Miguel de la Vega, ahora atracó un agente de seguridad en la avenida Quinto Cementerio. Quinto Centenario. Quinto Centenario. centenario. Sí. <risa> en el video se observa a dos encapuchados encañonando al vigilante privado y lo despojan de su arma de fuego y otras pertenencias. Óyeme. Miren esa jipeta. Pues, Sí, ahí, mira, ahí, ahí parecen, parecen de la DNCD, como se desmontan. Pues. Eso, vez, ajá, El mismo modo operando operandi. Sí. El mismo modo Y fue para que ellos fue para pa quitarle el arma. Okay. Okay. El mismo modo operandi que, que la farmacia en La Vega, ¿eh? O sea que esta banda está terrible. ¿Sabes qué eso ahora sí? Me acuerdo que. En el programa donde está el boli, mencionaron que por qué en el programa guachimana que usamos aquí son todos viejitos ah, o bolitos sí. panzuitos, porque si ponen un chino o ponen una gente que sea como capaz, aunque sea hacer tiempo, por decir algo, de lo que haya pasado. Entonces, porque según veo, una persona mayor que está ahí, mayormente siempre así, en lugares así, farmacia eh, mayormente tiendas. Es sí, que es un trabajo cansón que... y no lo pagan muy bien. Entonces, Entonces eh, una, un joven no se va a poner a trasnocharse por dos pesos. Claro. En, todo el, en, en algunos países modernos, la seguridad vale mucho dinero. Le pagan bien a la persona. Entonces aquí lo que quieren dar son 10 mil pesos para que usted amanezca y no le dan día libre. Hay, hay lugares que no dan día libre. No dan día libre. Entonces, así si no se Entonces, puede. Esta banda, atención, comandante Ten, esta sí. banda hay que el seguimiento en La Vega, son de La Vega. Eh, porque andan ahí o en una andan en la beca, cuando viene visión de otro lado. No, porque ya van varios varios asaltos que sí. lo hacen de forma bruta también, le dan golpe a, a las víctimas. Sí. Entonces le pedimos Tenemos una llamada, ¿hello buenas? Hello. Buenas. Bueno, saludos. Buenas. Bueno. ¿Cómo está? Estamos bien y usted? Con, con la gente de las andan acabando ¿no? no se entiende bien no se escucha bien baja el, el sonido de la televisión por favor para poder escuchar bien Siga. qué que ustedes, ustedes van a hacer con la mes con la me andan acabando no ella más corriente va acabando con todo el mundo los infelices con la me y por qué están parando porque están parando porque por están parando ¿Eh? ¿Por qué la detienen? ¿Por qué detienen a la persona? ¿Cómo, que, ¿cómo que por qué? ¿Por, por cualquier cosa, ellos se agarran a través de los vehículos a Que tengan su cacos, como que tal los paran No, pero eso es una, una y, falta Y le dicen así. Que, que dónde están los documentos que dónde está eso sí, sí, sí, Usted sabe que hay que andar con los documentos Y su cacos. si usted tiene documentos y caco No pueden hacerle nada a ellos Ahora el que ande sin caco Sabe que va a tener problemas Atención a DGC, eh, la persona que anda con su documento y su casco, hay que dejarlo tranquila. Claro, porque claro. para eso fue que se cogió a la lucha, haciendo a la claro, no sí, pueden que tienen hacer. Tiene yeah. su casco y tiene su papel, usted tiene que dejarlo inmediatamente. Ahora sí, si está faltando, ya usted sabe el procedimiento claro. que le toca. Así. Eso es así. Y, y seguimos con lo que es... Esta banda de acertantes. Eh, la banda de asaltantes, atención La Vega, la gente de La Vega, eh, nos puede llamar al 109-725-0505 y dar su opinión sobre, sobre estos tiguerones que andan en La Vega, tiguerones. Son tiguerones, matan gente, son delincuentes o comediantes. Vamos a...